Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy es un día especial, es un día en el cual estamos muy contentos. Desde acá del canal queremos felicitar a los amigos de Ideas Eternas. Acá está el querido Maxi ahí con, <ríe> con este actor que me mata. Eh, y los queremos felicitar porque nosotros también, el canal acá de Nando, o sea, nuestro canal, eh, lo, los ha ayudado un montón. Hemos contribuido a que puedan llegar a sus primeros mil... Suscriptores, es más, si lo pasaron encima re bien Así que nada, queremos agradecerles Por, por el apoyo que ellos nos, nos han Brindado siempre, y nosotros también Hemos siempre colaborado con ellos, así que nada Queremos felicitarlos realmente Ahí a, a Maxi y a César, porque la verdad es que eh, Laburan un montonazo Para que puedan eh, Digamos, para que su canal pueda crecer No, obviamente, así que bueno chicos Y como la gente de Ideas Eternas Está de la cabeza y están muy locos Ellos quieren Tirar la casa por la ventana ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a estar sorteando un vehículo patrocinado directamente por ellos O sea, ellos son los los, que, los impulsores de, de este sorteo Así que, bueno, nada Obviamente los acompañamos en su locura y, y estamos con los chicos de Ideas Eternas, como siempre Así que, bueno, vamos a hacer una... Básicamente, va a ser un sorteo sencillo Como hacemos siempre, habitualmente Pero la cuestión es, ustedes se preguntarán Digamos, qué... qué o sea... ¿Qué sorteamos, Nando? ¿Qué, qué hay? ¿Qué hay, de, ¿Qué hay de bueno? Bueno, acá lo tenemos, chicos. Acá está en pantalla. Entonces, lo que vamos a estar sorteando, bien. Acá este. Este Bello TS5, bien. Este vehículo exactamente así como lo ven Así es como lo vamos a estar sorteando El vehículo más el camuflaje eh, este de, de, de G.I. Joe Que está muy muy bueno la verdad, está excelente Así que nada, vamos a estar haciendo un sorteito de este... Mmm... De este tanque y con este camo porque la verdad que está, está bueno, se lo merece, está muy muy bueno Así que el sorteo va a ser el día sábado, bien, si no mal recuerdo va a ser sábado 20 Seguramente por la tarde, ¿eh? así que vamos a estar haciendo el sorteito de este vehículo que está muy muy bueno Así características muy rápidas es el TC5, básicamente ya muchos lo conocen, se ha podido ganar en maratones, lo pueden comprar en la tienda Premium, que a veces sale, no está siempre disponible, por eso es un vehículo especial, así que aprovechenlo, que los chicos de Ideas Eternas están tirando la casa por la ventana, ¿bien? Así que nada, festejamos junto con ellos, eh, vehículo que tiene una movilidad reducida, pero que es muy muy duro, tiene un blindaje muy troll, pega muy bien, penetra bastante bien. Bastante bien, penetra 248 con munición estándar Con hit tiene unos 300, si no mal recuerdo Exactamente 300 eh, Nada, la verdad que es, es una bestia En tier 8 es un animal Y además lo que tiene de lindo es el camo este de J. Joe Que está muy, muy, pero muy, que muy bueno Así que bueno amigos, eso Básicamente eh, ya saben Lo que vamos a estar sorteando Entonces lo que ahora vamos a estar viendo Básicamente es esto Bien, acá el canal de los eh, amigos De Ideas Eternas que la cuestión es la siguiente, ¿bien? Tenemos que entrar al, eh, al último video que ellos subieron, que es este, el de COVID-19. Vino del espacio. Además, mírenlo porque es cortito y está muy bueno. Es algo que yo la verdad no sabía. Así que Maxi y César son cracks. Eh, está bueno porque. Que información acerca del COVID, que supuestamente estaba como en, en, el, en un tablero de, de, de una cosa espacial y demás. Así que van, quieren traerlo acá a, a, a, al planeta Tierra y ahí justamente los chicos se preguntan si es muy bueno. Así que la verdad que no. Yo ya te digo mi, mi, mi opinión que no es para nada bueno que traigan ninguna bacteria al espacio. Cierro paréntesis. Eh, van a entrar acá seguramente en el video este del COVID-19 de vida del espacio. Y directamente eh, acá mismo en los comentarios... Y acá yo ya por supuesto dejé mi, mi like, ahí bien, entonces acá en los comentarios van a poder dejar su nick de World of Tanks, ok? Dejas tu nick acá mismo eh, y ya estás participando por el sorteito que organizan y patrocinan los chicos de Ideas Eternas Cultura Travelers. Les mando un beso gigante tanto a César como a Maxi La verdad que son dos cracks y en muy poco tiempo han logrado Lo que yo estuve más o menos como 3 años para lograr que son los mil suscriptores Así que bueno, estoy muy contento por ellos y, y la verdad que acá el canal de Nando y toda mi gente Seguramente los va a seguir apoyando como siempre lo estamos haciendo Así que bueno amigos, eh, nada, ya saben Sorteo día 20, estamos sorteando el TS5 con el camuflaje de G.I. Show Y lo único que tienen que hacer es eh, Antes del de sábado a las 17, 18 horas seguramente estará haciendo el sorteo Así que todos los nicks que estén registrados en los comentarios de este video No vale si lo dejas en otro en otro, en otro otro video el comentario Tiene que ser en este, tenés que estar suscripto al canal de ellos Que es lo más importante y dejarle like así YouTube los ayuda eh, Haciendo que el video se, se expanda porque mientras más comentarios tenga Mientras más like tenga, mientras más esté la gente suscrita a su canal eh, Y no olvides dejar la campanita por supuesto ahí que tiene que estar más que activada. Así que ya saben, chicos, suscritos todos al canal de Ideas Eternas Cultura Travelers. Me dejaste tu nick de what acá. Y nada. Eh, de paso, ya repito mis felicitaciones. Y agradecimiento para ellos que son unos realmente recontra hiper mega chicarax Bueno, chicos, un saludo para todos. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.